¿Qué tal Undurator? En el vídeo de hoy os traigo un experimento que he decidido hacer, ¿vale? Mi e lleva horquilla de 29, pero sale con 27 y medio. Entonces mmm, he decidido comprar una, una llanta de 29 y eh, colocársela a ver el aspecto y, y la sensación que me da al llevar esta cubierta. Y os puedo asegurar que el cambio es brutal. Luego aparte están las, la, las mediciones que he tomado como referencia. Entonces, si queréis seguir viendo eh, el cambio de la bicicleta solo la, cambiando la cubierta, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener horquilla de 29, ¿vale? En una horquilla de 27,5 no se puede poner una rueda de 29, ¿vale? Tenedlo claro. Pero si queréis seguir viendo el cambio que pega la bicicleta, seguir viendo el vídeo, que ahora os lo enseño. Aquí tenéis la Ebay ¿vale? Con su configuración de serie. Eh, como podéis ver, la válvula está justo en la línea que va a ser. Esta línea va a ser nuestra, nuestra referencia de arranque para las medidas. Para que todo cuadre y no haya. Intentemos que no haya muy poca, mucha diferencia. Eh, como podéis ver, eh, aquí tenéis el cuadrante que os he sacado con las medidas que yo he tomado eh, físicamente. Y hay que tener tres puntos claves: que es el eje delantero de la rueda. La parte baja de la dirección y eh, la parte baja del eje pedalier. Estos tres puntos son los que realmente eh, tienen una, una variación eh, al cambiar de una rueda a la otra. Entonces eh, os voy a poner ahora la imagen de la rueda 29 y así podréis sacar vosotros vuestras propias valoraciones. ¿vale? Bueno, y aquí está eh, puesta con la rueda 29. Como se puede apreciar, eh, el cambio es brutal. Parece, o sea, la veo mucho más grande que a lo mejor si la compras ya de serie eh, tipo mules. No lo sé, o, o puede ser la cubierta, o, o es que no lo sé, pero se ve un cambio brutal, ¿vale? Y como podéis apreciar, tanto los, los tres puntos que, he, que os he dicho que son súper importantes, que es el eje delantero, eh, la altura de la pipa, de, de la dirección, y el, el, el eje pedalier como podéis ver varía eh, significativamente bastante ¿eh? o sea es una cosa brutal varía de, de una rueda a la otra tanto el, el eje delantero como la, la dirección la altura de la dirección varía 2 centímetros y el, el eje pedalier varía un centímetro o sea ganamos altura quiere decir que al ganar altura ganamos eh, eh, grado de dirección vale si esta bici son 65 grados creo que, que recordar entre 65 y 66 pues así eh, creo que se nos quedará entre 64 y 65 de hecho podéis ver que ha cambiado bastante y a ver este efecto mulet eh, creo que tiene que funcionar muy bien bajando subiendo no lo sé pero bajando tiene que funcionar muy bien. Entonces, eh, estoy con muchas ganas de salir y haceros eh, unas pruebas, otro vídeo, subiré otro vídeo eh, haciendo unas pruebas para que vosotros saquéis vuestras propias valoraciones. De hecho, yo creo que me quedaré con este, con este método, el método Mulet, porque creo que la bici va a ir muy bien. ¿vale? Me va a penalizar un poquito, a lo mejor en subidas, pero... Bajando va a ser un puto avión Un puto avión Entonces nada eh, Os dejaré ahora dos imágenes Tanto en rueda 27.5 como en 29 Para que vosotros eh, mi, miréis, miréis las, las medidas Y veáis la, la diferencia que hay ¿Vale? Eh, en, en otro vídeo os, os subiré la, eh, Tanto bajadas como subidas ¿Cómo lo haré? Bueno, pues tengo pensado hacer una misma bajada tres veces con la misma rueda, ¿vale? Y de esas tres bajadas cogeré el mejor tiempo. Siempre saliendo desde el mismo punto de partida, ¿vale? Para que esté todo correcto y terminando, intentando terminar siempre en el mismo punto de partida. En el pu en el, perdón, en el mismo punto de salida, ¿vale? Y en las subidas haré lo mismo. Cogeré una misma subida la subiré tres veces con una rueda y luego con la otra. Y lo mismo, cogeré el, mismo, el mejor tiempo, eh, lo, luego eh, añadiremos factores de si resbalas, empatilla o eso, pues medio punto, iremos sumando medio punto, ¿vale? O, o un segundo, o medio segundo, ¿vale? Y de ahí podremos sacar una valoración de, de qué, eh, qué cubierta mi bici con qué cubierta va mejor con, Perdón, con qué cubierta, con qué llanta va mejor Si con 27,5 o con 29 Luego también, pues sacaré un poco Un poquito de ruta Para ver la sensación Tanto en un neumático como en otro ¿Vale? En, un, en una llanta Como en otra Y siempre va a ser, le, haremos la misma ruta con las, dos cubiertas, con las dos llantas, ¿vale? Para no variar eh, el, de una ruta a la otra Lo único que tengo que decir en cuenta Que tengo que deciros es que la 27 y medio lleva el Mouse y, y es 27 y medio y es la Michelin E-Wheel. Y la 29 no, lleva, no va a llevar Mouse y es la Segai. ¿Vale? No he podido conseguir la E-Wheel en 29 porque si la hubiera podido conseguir, la hubiera comprado que me gusta. Es un neumático que me da mucha confianza. Entonces. Bueno, aquí este vídeo. Bueno, estar atentos porque seguiré, subiré la segunda parte de, del experimento, que será ya un test de las dos cubiertas, de las dos llantas. Entonces, si os ha gustado, dadle a me gusta para ayudar al canal, compartir con el resto de Endurators que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Nacidos para el Enduro.